Camila Merejo en la zona de Las Terrenas, vamos a conectar en este momento para que nos dé a esta hora de la tarde siendo las 2.15 minutos el panorama de cómo anda la situación en Las Terrenas, adelante Camila. Gracias muchachos allá en Telenor, me encuentro en las terrenas en donde luego del día de ayer que hubieron bastantes fiestas recreativas como mencionaba el alcalde en las distintas playas de acá, pues hicimos ver cómo quedó todo luego de saber que vendía muchísima comida, bebidas alcohólicas, con lo que es el cuidado de la playa, de las basuras y todo, eso en este caso Jorge nos va a mostrar por acá que todo está completamente limpio. Tanto el alcalde como las autoridades han hecho un gran operativo de limpieza acá en las playas. Luego de las diferentes actividades que han habido, recordar que la población que se ha dirigido hacia acá a las terrenas ha sido masiva. Y gracias a todos ellos por su ardua labor de que se han preocupado por la naturaleza de todas estas playas de aquí, de Las Terrenas. Y vemos y felicitamos tanto a todas esas autoridades como al alcalde por fomentar eso dentro de esta ciudad de Las Terrenas para mantener ese brillo, la cual la caracteriza y eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en las terrenas, se despide para todos ustedes allá en el estudio Camila Merejo, formación e información para toda la nación Gracias Camila por este contacto desde la zona de las terrenas eh, nos quedamos en esa zona, ¿verdad que sí? Ah, sí tú sabes que La Terrena es una de las zonas eh, turísticas que es más visitada por precisamente los dominicanos, y no solamente en Semana Santa, sino en toda la época del año.